Cada día más de 600 mil personas desaparecen en los bosques de Estados Unidos y los datos son muy preocupantes. Lo extraño de todo esto es que desaparecen más personas en los establecimientos forestales que en las propias ciudades por casos de secuestro. Y el 92% nunca vuelve a aparecer. ¿Qué es lo que sucede con estas personas? ¿A dónde se va esta gente? ¿Y por qué casi nunca salen estas noticias sobre estos casos que son tan importantes? ¿Será que en los bosques existe algo que nos ocultan? ¿Algo que hay allí que no nos quieren decir que existe? ¿Estas personas que desaparecieron en los bosques estarán vivas? ¿A dónde fueron a parar? Se dice que en los archivos secretos del Vaticano están los libros restringidos que revelan el gran secreto que ocultan los bosques, pero ¿qué será? ¿Será que existirá algún artefacto, criatura o civilización de la cual no nos quieren revelar su existencia?